Hola amigos, hola brujitas, hola brujitos, bienvenidos a mi rincón mágico. Esta noche, para que aprendáis y os adentréis en el mundo de los amarres de amor, de los rituales, voy a contaros cómo podemos hacer un amarre de amor haitiano. Necesitamos un papel rojo, necesitamos hilo rojo, necesitamos una fotografía tuya y una fotografía de él, o de ella. Si no tenemos fotografía de la otra persona, podemos coger algo que haya usado y vamos a poner en cada en cada fotografía el nombre de cada uno. Si la persona que queremos atraer es una mujer, vamos a prender una vela rosa. Si la persona que queremos atraer es un hombre, vamos a prender una vela azul. Debo de deciros que para hacer un ritual tenemos que tener los cuatro elementos presentes. El fuego, que representa la vela, vamos a quemar un incienso, vamos a poner un poquito de sal o una planta y vamos a poner un vaso de agua. Vamos, ponemos la foto. En este caso suponemos que vamos a traer un chico. Vamos a coger la vela con nuestras manos Vamos a visualizarlo. Vamos a atraer esa energía. Nos llama, viene, nos abraza, nos besa. Y vamos a decir este mantra. Este pitali melutasi rabubo balinka rorro. Y dices tu nombre. Ambuta salika tete. ambuka salika tete ambuca salica tete durante tres veces vamos a coger la vela y la vamos a voltear y vamos a echar cera hasta que cubramos la imagen de la persona que en este caso simbólicamente le hemos puesto Manuel hasta que quede cubierta En este momento voy a apagar la vela, pero vosotros no debéis de apagar la vela. Hay que dejarla que se consuma. Yo la voy a apagar, por precaución, pero vosotros no debéis de apagar la vela. Vamos a coger y vamos a doblar en un papel rojo. Y vamos a coger un hilo rojo y lo vamos a liar. Vamos a hacer siete vueltas y vamos a dejar un poco de hilo para cogerlos con las puntas y hacer siete nudos. Ahora vamos a coger nuestro ritual lo vamos a meter debajo de la cama durante siete noches. Cada vuelta y cada nudo representa un día vais a ver el resultado a partir de dos semanas si necesitáis algo más con más intensidad si necesitéis un amarre más fuerte porque vuestra situación está más complicada de lo normal pues eh, poneros en contacto conmigo en el 671 44 70 18 para hacer una valoración y poder ofreceros otro tipo de energía más poderosa como puede ser por ejemplo los amarres de magia negra o trabajar con la alta magia.